Muy buenas tardes, estimados colegas y seguidores de la red mexicana de Quimodernos. Los saludan sus colegas. Buenas tardes, estimados colegas. Hola, soy Alejandra Martínez. Y Rosa Sotelo, su servidora. Listos para compartir con ustedes un tema de gran interés y muy necesario, por cierto, porque involucra nuestra integridad, la integridad de nuestros seres queridos y pues también de nuestros bienes. Estamos hablando de la reducción de riesgos de desastres naturales, pero antes de entrar en materia, pues queremos contarles que estamos muy contentos de estar otra vez con ustedes. Ya teníamos un tiempo este, sin tener una emisión, pero aquí estamos otra vez. Vamos a seguir con las entrevistas, los extrañábamos mucho. Y pues queremos que nos dejen todos sus saludos en el chat y todas sus preguntas para nuestro invitado. Sí, así es Rosa. Y bueno, me gustaría... Antes que nada contarles qué estamos haciendo aquí, eh, porque hoy es el Día Internacional por la Reducción del Riesgo de Desastres. Y esta fecha se conmemora desde 1989, el segundo miércoles de octubre, pero es a partir del 2009 que se fija en el calendario el 13 de octubre para cada año. Y el propósito de este día es, pues, eh, concientizar a los gobiernos y a la opinión pública para que tomen medidas encaminadas a minimizar los riesgos. Se sabe que todos estos desastres se han agravado poco a poco a, por, eh, debido al cambio climático y generan un impacto negativo en el desarrollo sostenible de las comunidades humanas. Entonces, eh, pues también afectan de manera desproporcionada los países de bajos ingresos, que se llaman países en vías de desarrollo, ¿no? y tiene efectos negativos como víctimas mortales, heridos, desplazados, personas sin hogar etcétera. El lema de este año es cooperación internacional para que los países en desarrollo reduzcan su riesgo de desastres y sus pérdidas por desastres. Entonces, pues no sabemos bien a qué exactamente es lo que le llamamos un desastre, pero bueno, para eso tenemos aquí a nuestro invitado, Alex. Hola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo están? Muchas gracias por, por la invitación. Y bueno, esperar que esta, que esta reunión sea eh, de mucho provecho, aclarar dudas, hablar sobre desastres, eh, que mucho tiempo se han querido que los desastres son naturales, pero un poco vamos a, a platicar el por qué los desastres no son naturales. Y además es eh, hoy conmemorando eh, este día que, por las naciones, marcado por las Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastre, pues no solamente es hablar de cuestiones eh, técnicas, sino cómo nosotros como sociedad, como individuos, con nuestras familias, con, nuestras con nuestros seres queridos, podemos, podemos protegernos, podemos reducir nuestra exposición a, a, tener un, a sufrir a alguna lesión, pérdidas materiales, principalmente por eh, algo, a la ocurrencia de algún desastre. ¿no? Entonces es ver y finalizar con... ¿Cómo fortalecernos en nuestro hogar, una cultura de autoprotección eh, en el que si yo me cuido, podemos cuidar a, a los demás? Así es, Alex. Pero antes de entrar en materia, queremos este, presentarte al público porque pues, a lo mejor algunos no te conocen. Entonces, bueno, Alex, este, como le decimos de cariño, pues, es el doctor Alejandro Janmacín, nene preciado. Eh, y pues es un gran conocedor de este tema porque él es licenciado en geografía por la Universidad de Guadalajara. Eh, ha realizado diversas colaboraciones nacionales e internacionales durante sus estancias de investigación en Ciudad de México y Costa Rica, trabajando con modelado hidrológico de cuencas costeras y evaluación de impactos. Es doctor en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas, también por la Universidad de Guadalajara, donde realizó la tesis Efectos de los Cambios de Cobertura y Uso de Suelo en la Dinámica Hidrológica en las Cuencas Asociadas a humedales de Importancia Internacional. Es además técnico de gestión integral de riesgos de la Escuela Nacional de Protección Civil, en APROC, y del Centro Nacional de Prevención de Desastres, en APRED. En el campo laboral, pues ha trabajado mucho en estos temas porque ha sido jefe del Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica del Departamento de Estudios de Desarrollo Sustentable de las Zonas Costeras del Centro Universitario de la Costa Sur, consultor independiente para la planeación territorial y de sistemas de información geográfica, Coordinador del Sistema de Planeación para el Ordenamiento Territorial eh, del Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas, Nayarit, y es además el gerente técnico de la consultoría ambiental y de servicios técnicos Geosigma, que tiene un montón de servicios también bien interesantes. ¿Verdad, Alex? Sí, muchas gracias. Sí, pues eh, es un poco de lo que hemos trabajado. Eh, pues actualmente eh, soy como, como gerente de, de Geosigma en Geosigma nos dedicamos a, a todo que ver con, con aspectos ambientales desde el componente espacial eh, a, la, a la planea sobre todo a la planeación, a la gestión ambiental a la planeación del territorio eh, que va orientado a, a trabajar con los gobiernos a trabajar para entes particulares asociaciones civiles eh, instituciones, etcétera entonces, desde nuestro enfoque como, como geógrafo, ya vino, lo, lo comentaron, este, pues esa concepción desde la planeación, desde el espacio del territorio, es que pues hemos venido trabajando estos, estos últimos años y esperamos, esperamos seguir trabajando en ello durante muchísimos años más. Muy bien. Oye, y esto de... Bueno, hablaban sobre modelos hidrológicos. ¿Nos puedes explicar qué es un modelo hidrológico y si tiene relación con esta gestión del territorio? Sí, claro. Eh, podemos a, a hablar, el, bueno, y yéndonos al, al punto más, eh, digamos, más básico y esencial, el modelar o generar un modelo es hacer, es hacer una abstracción de la realidad eh, para poderlo plasmar. Entonces, por ejemplo, la dinámica hidrológica es hacer esta abstracción de todo el sistema hídrico, eh, poderla poner, digámoslo, en, en papel o de una manera gráfica y comprender cómo funciona. El objetivo de hacer un modelo es tratar de replicar lo mejor los procesos, los procesos naturales que ocurren, que llegar a hacer una representación fiel del... De, de estos procesos en muchas ocasiones es, es, es, es difícil pues cualquier, cualquier proceso natural eh, llámese eh, de, en ambiental, físico, eh, biológico ecológico, hacer una representación fiel es sumamente difícil pero lo que intentamos hacer es acercarnos lo mayor posible a ello y entonces bueno hacer un, un, los modelos hidrológicos es conocer cómo se comporta desde la manera esencial por sus diferentes características. Eh, no es lo mismo cómo se comporta la dinámica hidrológica, por ejemplo, en la costa, en la costa de Jalisco, que es donde, donde, donde yo me encuentro, a, por ejemplo, la dinámica hidrológica de la península de Yucatán, o, eh, la, en, por ejemplo, en Veracruz, que estamos hablando de precipitaciones más altas, yo además, o en la península de, de Baja California. Entonces, tratar de modelar es comprender cómo funciona el sistema pero no solamente lo importante es comprender el, el sistema si eso no lo llevamos más allá. Entonces, es cómo podemos actuar a partir del entendimiento de los procesos naturales. Entonces, por ejemplo, va directamente enfocado el modelo hidrológico a la, a la planeación. Eh, es en, en nuestro caso, por ejemplo, nos ha tocado mucho en, por la parte de la consultoría ambiental eh, si llega algún desarrollo a, a situarse en algún lugar eh, hay que hay que cumplir con cierta normatividad o con ciertos o con ciertos elementos por ejemplo eh, dejar eh, un caudal ecológico de que si un desarrollo va a explotar agua ok hasta qué punto se puede llegar a tener se puede llegar a explotar para dejar una base de caudal para que puedan eh, seguir haciendo función los ecosistemas desde su desde su componente más vital entonces para poder llegar a, a establecer esos esos gastos o esos o esos caudales de, de algún río riachuelo eh, eh, lagos lagunas etcétera pues debemos de comprender cómo funciona eh, el sistema entonces es ahí donde entra un, un modelo hidrológico es entender eh, de manera espacial y numérica eh, cuánto, por ejemplo, de lo que llueve se está perdiendo por evapotranspiración, cuánto se infiltra. Eh, esto es, digámoslo, de, desde el ciclo hidrológico que nos empiezan a enseñar de la, en, en la primaria, pero asentando y ahora sí calculando de manera exacta a partir de cuánto está lloviendo, eso cuánto necesita, cuánto es la demanda de la, eh, de la vegetación, cuánto es la demanda del suelo, cuánto es lo que puede escurrir y a partir de ahí cómo se forman los ríos. Pero esto es, digamos, de, de la manera más, eh, el primer paso para entender el sistema hidrológico. A partir de ahí, del, del entendimiento de cómo funciona el sistema, cómo lo afectamos con nuestras acciones, con las actividades económicas, con, toda la, con todo lo que el ser humano lleva dentro de un territorio. Dentro de un territorio que es, es de ahí nos alimentamos, eh, laboramos, eh, construimos casas, este eh, realizamos act actividades de ocio. Entonces, ¿cómo eso va a impactar? Por ejemplo, ya entendiendo cómo funciona después de cuánto llueve, si llueve en, eh, 100 milímetros, eh, para los que no, no están muy asociados con esto, por ejemplo, si nosotros a qué nos referimos con 100 milímetros, es que están lloviendo 100 litros por metro cuadrado. Si yo tiro un litro de agua, en un, eh, en un cubo de un, metro de, de un metro cuadrado, la altura que va a tener ese espejo de agua va a ser un milímetro. Entonces, cuando ustedes escuchen de que llueven, eh, por ejemplo, aquí en la zona, en la, aquí en la zona de Vallarta, donde nos, nos ubicamos, llueven aproximadamente mil milímetros al año. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en promedio caen mil litros por año. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que una lluvia extraordinaria por el paso de alguna... Eh, tormenta tropical, algún huracán, que llueven 300 milímetros en una lluvia, eh, estamos hablando de que son 300 litros por metro cuadrado. Entonces, eh, ahora imagínense si ustedes ponen, si son 300 litros, la altura de agua que está cayendo en un pequeño espacio. Entonces, ahora entender todo eso, cómo eso va a afectar por, eh, de que, por nuestras acciones de que estamos impermeabilizándolas, eh, el terreno por urbanización, por erosión, por el, el pisoteo animal, por, el, por las zonas que utilizamos para caminar, que esa agua ya no se infiltre. Ahora imaginen, esos 300 litros de agua que caen por metro cuadrado, que todos vayan a un río o que busquen alguna salida. Eso es lo que genera problemas de inundación, eh, problemas de, de, eh, y afectaciones a la, a la población y a los bienes. sí. Alex, yo tengo una pregunta, eh, o sea, sí. quiero como que reafirmar esta idea, porque muchas veces escuchamos esto de, pues, vieron 300 milímetros, ¿no? Este, uh -huh. Y entonces, pues, no sé, los niños que, está, que están aprendiendo, va a ver las distancias, y ay, pues, 300 milímetros, pues, ¿cuánto puede ser? ¿No? Es bien poquito, entonces, ay, porque, qué? No, o sea, eso no suena como que sea mucho, ¿por qué 300 milímetros pueden hacer tanto caos? O sea, es por esto, por la infiltración. Sí, porque estamos hablando, eh, digamos, 300 litros por metro cuadrado. Por ejemplo, en promedio nuestras casas, digamos, si vivimos en una casa, pequeña, tienen 100 metros cuadrados. Estamos hablando de que en nuestra casa, en, en un espacio del tamaño de nuestra casa, están eh, cayendo. Eh, o sea, si son 300, 13 mil, 13 mil litros de agua. Eso ahora con la casa de al lado, con la casa de al lado. Y con la expansión de las ciudades, es un caos. Es muchísima agua lo que cae. Por ejemplo, en la costa de Jalisco, el registro más alto de agua es de 300, 350 milímetros de agua. En, no sé si vieron en las noticias, en este temporal, en, en el municipio de Zapopan, eh, cerca de 10 colonias se han visto afectadas por el desborde de, de un río, el, el arroyo seco, eh, han caído en promedio de 150 a 200 milímetros por lluvia. Entonces, es, estás hablando, y, pero solamente es por un solo evento, es toda esa agua que cae en un día. Entonces, ahora, lo del día siguiente. Lo que va a llover este pasado mañana, no, tener, no hay las capacidades en infraestructura, falta de planeación, etcétera. Entonces, por eso se, se forman, por eso ocasionan estos, estos eh, caos, eh, estos eventos atípicos, porque no es muy típico que llueva esa gran cantidad de lluvia. Y la pérdida de infiltración, la pérdida de cobertura vegetal, eh, agrava, agrava a estas problemáticas. Sí, yo creo que son temas bien complejos, ¿no? Y van de la mano precisamente con el tema de hoy, ¿no? de los desastres naturales, bueno, pues se les llama naturales, no pero precisamente la charla se llama que los desastres no son naturales. Entonces, sí. pues para aclarar este punto, Alex, nos podrías empezar pues definiendo de una manera más clara qué es un desastre y por qué no es natural. Bueno, del, un desastre se refiere a que un evento está sobrepasando nuestras capacidades de respuesta. Por ejemplo, voy a ir de lo, de lo más micro a, a, a mayor. Si, por ejemplo, en nuestra estufa estamos cocinando constantemente eh, y de repente por la grasa acumulada en la campana, en las, en las parrillas, etc., eh, se, se comienza a prender esa grasa. Si yo como persona no tengo la capacidad y lo, y, y lo dejo crecer, entonces voy a tener eh, un, un accidente mayor. Pero si yo tengo la capacidad luego, luego de apagar ese pequeño incendio que se genera en, en la estufa, no pasa nada. Pero si yo no tengo la capacidad, boom, empieza a crecer y me va a quemar toda la cocina. Entonces yo aquí ya perdí la capacidad de, de, de respuesta de ese, de ese evento. Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar? pues que me ayude no solamente una persona, que me ayude la familia, que no tengamos la respuesta correcta, se incendia nuestra casa, ya nosotros, ya toda la familia se va a ver sobrepasada, y ahí ya vamos a tener un desastre, entonces, pero la familia se ve sobrepasada, aquí qué es lo que vamos a hacer, vamos a hablar a los servicios de emergencia municipales, el municipio eh, se tarda, y se queman las dos casas de al lado, y, y se sale de control, eh, eh, hay una fuga de gas, y se incendia una fábrica el municipio ya no tiene la capacidad de respuesta, ahí ya es un desastre, desde que yo no tuve la capacidad de, eh, de respuesta para poder, ni mi familia para poder apagar ese incendio está ocurriendo un desastre porque ya estoy perdiendo mi vivienda, al momento que pasa al siguiente nivel, que ocurre un incendio en una fábrica por, lo, por este pequeño incidente se está sobrepasando las capacidades del municipio, ahí ya está ocurriendo un desastre y si esto sigue creciendo, creciendo, eh, el desastre cada vez es mayor. Entonces, de manera sencilla estamos hablando que el desastre es la, la, la falta de capacidad de respuesta ante la ocurrencia de algún evento, que pueden ser, que estos eventos pueden ser de origen natural o de origen antro, antropogénico, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, en el caso de una, in, de una inundación, eh, que, mi, eh, que la colonia donde yo vivo se encharca por la lluvia a la primera calle. El municipio tiene la capacidad de, de responder, pero no, se, se sobresaturó. Hay una, hay una mayor inundación en las colonias aledañas. El municipio ya no tiene la capacidad. Entonces, eh, hay, entonces hay que llamar a los servicios de emergencia y ahí tiene que haber un apoyo de las, de las autoridades estatales. Y de todos modos, para las colonias donde se vieron afectadas, ya hubo un desastre. Que, que en este caso fue por, el, al, por un fenómeno de origen natural. Pero, eh, ¿a qué estamos asociados eh, con esto? Eh, que pueden ser los fenómenos, los fenómenos son los que pueden causar el desastre, no son los que lo causan, es el que, el que perturba, digamos, la tranquilidad en cierto, en cierto momento. El desastre... No es que el río haya puesto la casa en, en ese sitio donde anteriormente se abnegaba y creaba eh, pequeñas lagunas intermitentes. No es que el río haya puesto eh, a las orillas de su cauce eh, construcciones y las haya, las haya inundado o las haya derrumbado por la erosión del cauce. Por eso en, en los, los desastres naturales, también no perdamos de vista que tenemos desastres por otros orígenes. Eh, las explosiones de 22 de abril en Guadalajara fueron por una cuestión eh, química. En, no sé si ustedes eh, han tenido la oportunidad de escuchar sobre el caso del Chernóbil mexicano, ¿no? en, el caso de, en Ciudad Juárez, por el cobalto 60. Fue un desastre nuclear que lo han, dicen que es el Chernóbil mexicano, por un mal manejo de, de, de, productos, de productos químicos. Y, y entonces... Eh, el origen del desastre, estamos hablando principalmente que es la falta de planeación, eh, la falta de respuesta, el, el, la falta de cohesión social, que también es muy importante para dar respuesta a los desastres. Entonces, si por ejemplo, en, ahorita con el volcán en, en, en La Palma, si no hubiera casas a su alrededor, simplemente no existe un desastre. Eh, el paso de un huracán categoría 5, eh, a, a mitad del Pacífico Mex eh, del Pacífico donde están deshabitados puede pasar y no pasa absolutamente nada, no hay un desastre, pero en cambio, si ese huracán categoría 5 golpea las costas en una zona sobre eh, sobrepoblada, estamos hablando que ya es un desastre. Entonces, naturalmente no es que se provoca el desastre, sino que provoca la sociedad. El desastre es una construcción social. Es una que poco a poco por eh, falta de planeación, falta de cohesión social, eh, la, la vulnerabilidad de la población en las condiciones en las que vive, eh, la falta de conocimiento y la percepción de las zonas donde yo me estoy, donde yo me estoy asentando. Eso es lo que genera el desastre, es esta construcción eh, que generó que yo me coloque en, en áreas de alto riesgo, que yo no tengo la capacidad económica para comprar en un área de mayor plusvalía. ¿Dónde me venden? Pues en la en, en las zonas más, más baratas que, que acaba de pasar hace poco hace, hace cerca de hecho el día de hoy es, es un mes eh, lo del derrumbe en Tlalpan ¿no? Es, esa gente eh, se asentó ahí porque no puede comprar en, en, en otras zonas de mayor plusvalía que le ofrezcan mayor seguridad entonces ¿qué es lo que genera? Pues ahí se asienta entonces per se naturalmente pues no existe el desastre una, explosión, una erupción volcánica, si no hay población, no hay desastre. Eh, que un río se desborde si no hay población, si no hay actividades económicas, no es un desastre. Entonces, la presencia de la sociedad es un desastre. Eh, genera ese desastre porque ya puede ver afectada su integridad, sus bienes y, y, la, y la integración social. Desde que estaba yo estudiando en la, en la, en la, en la carrera en geografía, en una, en una, existe esta eh, discusión y todavía lo, lo existe: si la geografía es una ciencia social o, o pertenece a las ciencias naturales. Y, y yo siempre fue, no, es, es de las ciencias naturales, la bla, bla, Precisamente en la, en la clase de geografía de los riesgos, estábamos, estaba discutiendo, salió ese tema, y le dije, no, porque la sociedad que tiene que ver. Entonces dice, si el y el fenómeno estudiado por parte de nosotros es lo que debe de dar y, y ayudarnos a comprender cómo salvar a las personas. Entonces, sí, dice, pero ese fenómeno, de la magnitud, la, eh, la frecuencia, eh, o dónde ocurra, si no hay población, no, no hay un desastre, no hay un riesgo, no hay un peligro para la gente. Si la gente no está, aunque esté expuesta a un peligro, si no es vulnerable ante ese ante eso la ocurrencia de esos fenómenos pues no no hay simplemente un desastre o no hay eh, el riesgo de sufrir algún desastre y sí, pues tú estás por allá por Guadalajara yo vivo en la Ciudad de México y es lo que decimos todo el tiempo no de que la Ciudad de México es un está en una cuenca que solía ser uh -huh. un lago y ahora pues es eh pues es absurdo que nos estemos quejando de que el agua sigue regresando y se sigue estancando porque al final es una cuenca, ¿no? Entonces, no, pues, ¿quién nos manda venirnos a sentar sobre un lago? Sí. Oye, y sí. Eh, en las noticias y en los medios de comunicación escuchamos sobre peligro, amenaza, el riesgo, ¿es eso lo mismo o se, se pueden usar así sin distinción o, o son cosas distintas? El peligro y la amenaza, bueno, el riesgo, aquí cabría para que, para que todo lo que nos escuchan o, o después nos eh, vean esta, esta charla, este, sepan a lo que nos referimos. El riesgo, primero, es la probabilidad de que algún sistema, personas o infraestructura sufran algún daño, por la probabilidad. ¿Qué es lo que genera este riesgo? El peligro. Y el peligro, la vulnerabilidad y qué tan expuestos se encuentra. Primero, ¿a qué nos referimos con el peligro? El peligro se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno perturbador. Pues, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que en la costa de Jalisco, en la costa de Colima, o en la costa de Oaxaca, en la costa de Chiapas, eh, toque tierra un huracán categoría 5? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? de eh, un huracán categoría 4, 3, 2 o tormenta tropical. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de que haya lluvias de 350 milímetros en ese sitio? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de un sismo eh, con magnitud eh, 7, magnitud 8? ¿Cuál es la probabilidad? Entonces, el peligro es la probabilidad de ocurrencia de este fenómeno, que estos fenómenos perturbadores que pueden ser de origen natural o de origen eh, antropogénico per se, ese solamente es, digamos, el, el, la comprensión o el estudio de los fenómenos. Como, como comentaba hace un momento, si esos fenómenos ocurren donde no hay asentamientos humanos, donde no hay infraestructura estratégica de importancia para la sociedad, no hay un desastre y no hay un riesgo, porque ¿cuál puede ser el riesgo de que pase un huracán categoría 5? por una isla en medio del Pacífico. Ninguno. ¿Por qué? Lo entendemos como parte de un proceso natural, ¿no? Esta es la ocurrencia, el, el, los vientos van a, van a venir a equilibrar, a, a tumbar eh, árboles en mal estado, eh, el abrir nuevos caminos, llevar agua, etc. Lo vemos como un proceso natural, no como un riesgo. Entonces, el peligro es simplemente el estudio de, lo, de estos, de los fenómenos, cómo se suscitan cuál es su frecuencia, cuál es su magnitud, eh, cuál es la probabilidad de ocurrencia. Este es el, el peligro. También se puede, es, es, eh, se puede entender como peligro o como amenaza. Esto no solamente nos estamos refiriendo a cuál es la probabilidad de ocurrencia. Ahora, si, este, si estamos hablando de cuál es la probabilidad de ocurrencia de un huracán categoría 5 en las costas de Jalisco, para que haya un riesgo debe de haber una exposición ahora sí, ¿qué tan expuesto yo estoy a que me pegue de manera directa o que me pegue de manera indirecta? si yo, es, esto puede ser como digámoslo, aunque no es así, pero para, para para darme a explicar mejor como si fuera binario, ¿estoy o no estoy? si estoy entonces sumo al riesgo si no estoy, pues no pues no sumo al riesgo entonces esta es la exposición que la exposición puede ser no solamente de las personas, de la infraestructura. Por ejemplo, eh, digamos, um, um, un sismo que, que, que dañe las, eh, los cables submarinos de internet, eh, que se encuent que pues, todo el, el mundo está conectado de esta manera, que por algún movimiento brusco uh, uh, genere eh, de que la interrupción. Ahí ya hay, hay una exposición de esos elementos, de esa infraestructura, que es estratégica. No hay personas, pero sí hay infraestructura. Entonces hay una exposición, que pueden ser personas, bienes eh, o infraestructura. Y además, a esto hay que añadirle cuál es la vulnerabilidad. De nuevo, el peligro, la ocurrencia de un huracán categoría 5. Estoy o no estoy, qué tan expuesto o no expuesto, estoy a que me pegue de manera directa. o indirecta? Y la vulnerabilidad. ¿Qué tan vulnerable soy al momento de recibir ese, eh, el impacto de ese fenómeno? Eh, no es lo mismo que las colonias eh, de cartón, las colonias que tienen techos de lámina, a ah, un condominio que tiene este doble ventana protectora para eh, proteger sus cristalerías. Los dos pueden estar en, en el mismo sitio, expuestos a la ocurrencia del huracán, pero la vulnerabilidad que tiene uno y otro es diferente. Uno eh, le va a costar muchísimo más después de la ocurrencia del fenómeno, después de la ocurrencia del desastre, volver a regresar o tener esa capacidad de resiliencia de regresar al, al estado inicial. El otro seguramente tiene, tiene seguro de, de gastos por desastres. El que, tiene la, el que tiene la pequeña casa de, de lámina de palapa, pues prácticamente va a perder todos sus bienes, va a perder sus bienes y quizás se ponga en riesgo su vida. Entonces, pero no es, entonces no es el mismo el riesgo en el que está, en el que tiene uno con mayor poder adquisitivo al que tiene otro con menor poder adquisitivo, aunque los dos se ubiquen en el mismo lugar y aunque los dos se vean afectados por el mismo fenómeno. Entonces, Haciendo toda esta sumatoria, ahí ya podemos decir, podemos evaluar el grado de riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Eh, la colonia con menores, eh, con menor, eh, más frágil, o el, los condominios. ¿no? Pues hay mayor riesgo en, las, en, en la población más vulnerable. El otro puede salir adelante por sus bienes, por sus, por sus medios, por, eh, porque ya tiene una fortaleza, digámoslo de esta manera, eh, ante la preparación y ocurrencia de algún fenómeno, ya sea de origen natural o de origen antropogénico. Entonces, esta es cómo se construye el riesgo, por eso es el riesgo y el desastre es una construcción social, porque per se la, la ocurrencia de algún fenómeno, solamente su ocurrencia no es un desastre. Es, ya no requerimos, es, ¿y cuál va a ser el impacto que va a tener el del condominio o el de la colonia irregular, pues va a ser un impacto más fuerte. Entonces, aquí ya tenemos y estamos viendo que son elementos completamente sociales, que no tienen nada que ver con que sea un desastre natural. Entonces, por eso es este, los desastres no son naturales. ¡Wow! Pues está súper increíble todo lo que nos estás contando, porque también nos hace ver que hay un componente socioeconómico bien fuerte, ¿no? En esta parte de la vulnerabilidad. Sí. Sí, sí. sí, estamos a ver que la, la, la vulnerabilidad no solamente, bueno, es, es todo el componente eh, socioeconómico que no solamente tiene que ver con la cuestión, digamos, del ingreso por familia, también tiene que ver con la institucionalidad, también tiene que ver eh, la capacidad de respuesta de las, de, la, de las instituciones para prestar auxilio o solventar las necesidades de de la población que se encuentra en, en cierto riesgo, si por ejemplo esta eh, sigamos con el ejemplo, si esta colonia de bajos recursos en, eh, eh, irregular, hay una, una muy buena respuesta institucional que es lo que va a generar, ah, los van a evacuar, los van a llevar al a albergues, van a proteger sus bienes, van a sacar sus bienes, en primera, no los van a dejar construir ahí entonces desde ahí estamos hablando que no es culpa de las personas sino que es una cuestión institucional orillada por cuestiones sociales. ¿Por qué se fueron ahí las personas? Ellos no tienen la culpa de poder, de solamente poder comprar o construir en esas áreas. El que tiene la culpa son las autoridades que regulan los usos de suelo que permiten cierta construcción. La población no. No es lo mismo a, al caso de que ocurran desastres en zonas de mayor poder adquisitivo, porque ellos sí tuvieron la posibilidad de elegir en qué lugar vivir. Las otras personas, ¿no? Entonces, estamos hablando no solamente de esta, de esta, eh, la vulnerabilidad directamente eh, en las familias, sino que tiene que ver con un componente de un eh, sistémico, institucional, eh, fortaleza de las instituciones, gobernanza, eh, gobernabilidad también. No es el, en el caso de el, en la ocurrencia un desastre dentro de. De, de zonas con problemas, eh, digamos, en el caso de México con problemas de, de, de presencias armadas, no es lo mismo la respuesta de las autoridades que van a tener para ayudar, para ayudar en, esos, en esos sitios. O, la, o como hemos visto, que, que estos grupos criminales también llegan a apoyar a, a las personas afectadas. Sí, puede ser, puede ser eh, de manera inmediata, pero la capacidad de estas, de estas eh, comunidades para poder llegar a través al estado inicial va a ser muy compleja porque no hay una respuesta institucional y al final de cuentas eh, las, eh, las personas con bajos recursos que solamente pudieron comprar para eh, instalarse en esos sitios eh, eh, son, son, son los últimos en, en la respuesta y son los más afectados ante la ocurrencia de los fenómenos. Entonces por eso estamos hablando y es el que los desastres no son naturales, ¿no? Es, sino que es tiene que ver sobre todo un crecimiento, una una construcción paso a paso que lleva que no es de corto plazo sino de de muy largo plazo. ¿Por qué la gente empezó a construir a las orillas de un río? Ah, porque vienen son personas migrantes que no tienen no tienen no, no tienen trabajo fijo, entonces. Eh, deben comprar solamente o pueden comprar en esas pequeñas áreas. Eh, son grupos vulnerables eh, que no tienen trabajos fijos, eh, de perspectivas de género, eh, cuestiones de eh, adultos mayores, personas discapacitadas, etcétera. Entonces, son estos grupos, son los que se van orillando a las zonas más, eh, menos aptas para el desarrollo urbano. Y además, aquí ya tienen, también tenemos que ver, no solamente el desarrollo urbano se da por esta presión social existente hacia estos grupos, sino por también la presión inmobiliaria. Tiene mucho que ver el, eh, que los desarrolladores pues no les interesa absolutamente nada dónde vayan a meter los nuevos desarrollos o la calidad de los materiales que, que, que con las que se están desarrollando los nuevos asentamientos. Entonces, aquí ya entra también no solamente el aspecto social de los grupos vulnerables, sino desde un, un problema inmobiliario completamente que no está regulado por las autoridades, ya sea por las faltas de capacidades técnicas o humanas dentro de las administraciones, sobre todo en las administraciones municipales que se dedican, que son los que por, por la constitución les, les toca regular los usos de suelo, dar o, o, o echar atrás los, los permisos de construcción. Entonces, aquí es eh, el fortalecimiento de estas capacidades institucionales a un, a un lado a el fortalecimiento de las capacidades sociales y económicas de los grupos vulnerables. Sí, eh, justo eso que mencionas sobre eh, la mala calidad de los materiales y este tipo de problemas que no, pues par, que pareciera que no pasaron por una revisión <risa> es algo que se destapó en el 2017 con el terremoto que hubo y que afectó muchísimo. Mm -hmm. Bueno, yo porque vivo en la Ciudad de México, pero afectó Puebla, afectó Morelos, etcétera, Y fue una de las cosas que vieron, ¿no? Que, que muchos edificios no tenían los materiales adecuados para construir en una zona tan sísmica como en la Ciudad de México. ¿sí? Y que sí hay reglamentos muchas veces, pero a veces, pues, pareciera que nadie sabe dónde están y no lo siguen, ¿no? Entonces, uh -huh. eso, pues, claro que, que agrava la vulnerabilidad, ¿no? Si sí, y, y, y aquí, este. Uh, en ocasiones no solamente son las capacidades eh, técnicas, eh, debo reconocerlo, en muchos gobiernos hay gente preparada, hay gente eh, técnica que sabe del tema, pero es mayor la presión económica a las que están expuestos ellos, eh, que, que al final de cuentas eh, el sistema los absorbe, los envuelve y otro tipo de presiones exógenas a, los, a estos sistemas conlleva a, a, a esto. ¿Por qué, por ejemplo, cuántos sismos ha sobrevivido la Torre Latino? ¿No? Porque, porque se construyó eh, bajo ciertos preceptos, bajo ciertos reglamentos de construcción y pueden venirle los sismos, que sean, y la Torre Latino iba a seguir. ¿Qué les pasó a muchos de los, de los edificios que cayeron también en Tlalpan? ¿Mm? Lo del colegio Rapsam. Es una clara falta de, eh, de falla a los reglamentos de construcción. Entonces, es... Y, y no porque dentro de las administraciones no haya, también, bueno, tiene, esto mucho tiene que ver con ya otro tipo de cosas, estamos hablando ya de, de cuestiones de corrupción, no o de, de, de presión económica, el sistema económico, pero es la falta de la obligatoria, de que los, las instituciones eh, fortalezcan la gobernanza principalmente, a través, eh, a través de la transparencia, a través de, la, de los procedimientos para llegar a desarrollar de los procedimientos de desarrollo urbano, que, los, que muchos de estos planes están, eh, están, tienen fuertes presiones por parte de desarrolladores eh, urbanos, eh, turísticos, etc. Y, y en el caso, el, y, y esto pasa cuando en, no se siguen los reglamentos, pero también a los desarrolladores y mucha gente no les, no, ni les pasa por aquí. También esto tiene que ver ¿Cuál es la percepción del riesgo que yo tengo? Esa es una de las cosas que debemos de fortalecer. Eh, todos nos hacemos la pregunta eh, en nuestras casas o en nuestro trabajo o en la escuela. ¿Qué, qué puede ocurrir aquí donde estoy? Uh, aquí se inunda. Si llega a haber un sismo, eh, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar? ¿Dónde, ¿Dónde puedo ir? Es también esa, esa percepción de, del riesgo eh, que si yo no le hago caso, se convierte en un desastre. Te, te cuento, en, bueno, ustedes me sí vieron en las noticias, en, en el paso del huracán Hora, el mes pasado, estamos, octubre, en septiembre, inicios del mes pasado, en, pasó el huracán Hora y entonces varias zonas, zonas de Puerto Vallarta se fueron afectadas. En la riviera del río Pitillal se llevó eh, varias casas que estaban prácticamente en el cauce una de las familias afectadas perdió todos sus, sus bienes, perdió su, su casa, ya estaba solicitando el apoyo para eh, que le llevaran escombros para ella poder rellenar y volver a construir ahí su casa. Entonces, también es, en primera instancia no tuvieron la ot otra oportunidad de asentarse en, en otro sitio, pero ya después de haber pasado un evento, de haber pasado un desastre, no hay esa percepción del riesgo. Entonces fortalecer esa percepción de riesgo nos va a ayudar también a como sociedad a poder solventar estas, estas carencias. Perdón. No, no sé si bueno te puedo hacer otra pregunta. Sí, sí, sí. De, Los desastres se pueden prevenir y o sea ya que nos estás hablando de todos estos factores y, y que ya podemos pensar ay ¿y ahora qué voy a hacer con mi casa. ¿Se pueden prevenir? ¿Se pueden pre y además, si sí si se, se pueden prevenir, ¿cómo se prevén ¿Hago yo algo personalmente para prever lo que pueda pasar en mi casa, en mi trabajo? ¿O es algo que es más bien de un, una labor social, una labor gubernamental? o qué, ¿Qué podemos hacer? Hay distintos frentes en los que se, que se trabaja ya dentro para la para la reducción de riesgos de desastres. Eh, muchos tienen que ver, digamos, eh, son, son normatividades, eh, acciones duras y acciones blandas. ¿A qué llamamos acciones duras? Construcción de infraestructura. ¿no? Y acciones blandas, digamos, fortalecimiento de normatividad, estudios técnicos, eh, cosas, digamos, intangibles, creación de institutos que, que ayuden en el análisis, que no tienen, que son que son más desde el, desde el aspecto, desde el conocimiento, y las acciones, eh, construcción, maquinaria, etc. Entonces, primero, ¿qué es lo que se debe de hacer? Eh, en todos los casos, es conocer, a qué, primero, los peligros a los que estamos expuestos. Es, ¿A qué peligros? A los distintos fenómenos perturbadores. Eh, en México se... Se reconocen seis tipos de fenómenos perturbadores. Son fenómenos perturbadores de origen geológico que incluyen sismos, tsunamis, deslizamientos, derrumbes, licuefacción. La licuefacción es cuando, digamos, por la ocurrencia de un sismo eh, hay una reacción que prácticamente el suelo se vuelve agua. Entonces, imagínate una colonia donde ocurre eso. Es un desastre seguro. Eh, que otros, eh, bueno, tsunamis, eh, sismos, eh, etc. Eh, ¿Vulcanología? ¿hmm? Ah, perdón, erupciones, erupciones volcánicas, eh, coladas de, de lodo por, de origen de los volcanes, etcétera Otro fenómeno perturbador son los de origen hidrometeorológico. Que aquí vienen inundaciones pluviales y fluviales. La pluvial solamente tiene que ver con el encharcamiento en ciertas áreas por la acumulación de lluvia, donde el suelo se abnegó y hubo una acumulación. O las de origen fluvial, cuando por una gran cantidad de agua de lluvia de cuenca arriba, el río se desborda y genera estas problemáticas de inundación. También aquí se incluyen eh, ondas de calor, sequías, en nuestros casos, eh, en algunos sitios, nevadas, tornados, creo eh, que en hidrometeorológico. No, ahorita a lo mejor se me pasa alguno. Es eh, geológico, hidrometeorológico, socioorganizativo, que tiene que ver con los riesgos sociales como tal. Por ejemplo, eh, la eh, las muestras de inconformidad, las protestas sociales son, son un riesgo. Eh, eventos masivos eh, son, son un riesgo. ¿Qué pasó con, con los, el, el, el Lobombo? Es. Es, es un riesgo, es de origen de, en un fenómeno completamente social. Es, es social y organizativo. Por ejemplo, las, las avalanchas humanas es, es un fenómeno socioorganizativo Oye, se si me ocurre, las, los eventos de migración de sudamericanos hacia México, ¿eso también se podría considerar? Las, ca las caravanas. Porque si, si, si es una concentración masiva de población, sí. ¿Qué pasó hace poco? Hubo una intercepción por parte de las autoridades, que eh, afortunadamente solamente hubo, hubo lesionados, pero eso puede desenca desencadenar en la pérdida de vidas, en las pérdidas materiales, etc. Entonces, esos son por parte de los fenómenos socioorganizativos eh, los fenómenos perturbadores químico-tecnológicos, que por ejemplo, ahorita el que hablábamos de las explosiones del 22 de abril en Guadalajara, eh, lo del cobalto en Ciudad Juárez, eh, mm, por ejemplo, los accidentes con juegos pirotécnicos, también son mm. Uh -huh. eh, que, Acá que cerca que... de mi casa uh -huh. Perdón, cerca de mi casa hubo una explosión en ¿Cómo se llamaba? Tult... Ay, No en me Tultepec. acuerdo, Tultepec, algo así. Tultepec. Ajá, sí, uh -huh. una De, de hecho es explotó. uno de los, de los puntos eh, continuos de, y de los que tiene, ha registrado desde los años 70 la mayor cantidad de explosiones uh -huh. eh, Las explosiones de San Juanico también Entonces eh, bueno, estamos hablando geológicos hidrometeorológicos socioorganizativos, que tiene que ver también por ejemplo con aunque en nuestro caso en México no estamos tan, tan expuestos a ese tipo de fenómenos, por ejemplo el terrorismo es, es un fenómeno perturbador socioorganizativo. Eh, que por ejemplo en los casos de sabotaje, ¿qué pasaría si sabotean eh, la principal hidroeléctrica que, de, que lleva electricidad a todos los estados de occidente de México? Um, hay un colapso entonces tiene que ver con estos fenómenos organizativos. Vienen también fenómenos sanitario-ecológicos, los que son de origen, eh, por ejemplo, estamos hablando de pandemia, de eh, cuestiones de pandemia, de plagas, eh, por ejemplo, el dengue es una cuestión de que eh, estamos el peligro o que estamos expuestos. Eh, por ejemplo, la, el, las mareas rojas eh, estamos, es, un, es un peligro al que podemos estar expuestos. Eh, qué otro? la contaminación de aguas de aguas residuales en zonas en pozos que, que la gente utiliza para para el consumo de agua entonces, eh, sanitario ecológico geológico hidrometeorológico químico tecnológico ¿me falta un... sí. bueno eh, geológico hidrometeorológico sanitario ecológico químico tecnológico y eh, socio ¿Es social uh -huh. entonces son no, okay. esos, esos son los fenómenos a los que estamos expuestos, no solamente a los fenómenos naturales, que estos son los que se van a agravar o se pueden ver agravados ante escenarios de cambio climático, ¿sí? pero también desencadenar otro tipo de, de peligros que pueden aumentar sus probabilidades. Por ejemplo, el dengue, ¿sí? que va directamente expresado por aumento de temperatura, crecimiento urbano, eh, eh, lluvias extraordinarias, encharcamientos, eh, pérdida de, eh, por la deforestación. Entonces son unos peligros de origen natural, son peligros de origen natural, no son desastres naturales que desencadenan otros tipos de peligro, que en conjunción, si en cualquiera de estos casos la sociedad eh, vive en condiciones de pobreza, de que no eh, instituciones eh, no bien no bien cimentadas, eh, la falta de gobernanza pueden desencadenar un riesgo y si este riesgo es de gran impacto, ocasionan un desastre. Y este, mencionabas que para reducir el riesgo, eh, podrí, se pueden hacer la, eh, acciones duras y que se pueden construir eh, grandes estructuras para ayudar a reducir, ¿cierto? Sí. Entonces, o... el, el entendimiento primero de los peligros a los que estamos expuestos es de, es de suma importancia. Primero para... Eh, en que en todos los municipios y en y a, y a los tres niveles de gobierno eh, se lleven a cabo acciones, primero de acciones de planeación, el conocimiento primero es a qué peligro estamos expuestos y cuál es nuestro grado de vulnerabilidad para saber a, en, qué, en qué riesgo estamos. Entonces, es la generación de instrumentos de planeación, como en el caso de los atlas de riesgo. Los atlas de riesgo son instrumentos municipales, pueden ser eh, municipales, estatales, o eh, en el caso de sistemas nacionales. La CENAPRED eh, tiene un Atlas Nacional de Riesgos donde concentra toda la información de todos los Atlas eh, que se han elaborado en municipios o en estados. Y solamente en municipios estamos hablando que el 10% de los dos mil y pico municipios existentes tienen Atlas de riesgo. Entonces, y estos y estos el 10%, estos y el 10% muchos de estos municipios, aunque ya cuentan con él, no dan el siguiente paso, solamente se queda como un, como un documento técnico, sumamente técnico, eh, en archivado, no lo llevan a más allá. Estos documentos deben trasladarse en ordenamientos, en, eh, en las leyes y normas, y deben de desencadenar en acciones, ahora sí, en acciones duras. Es eh, de hacer este atlas de riesgo, este estudio de riesgo de todos los fenómenos a los que estamos expuestos, es... Pues, Ok, tal colonia está, tiene un peligro alto a eh, una inundación, pero no es vulnerable, pues no se hace alguna acción. Pero la colonia de abajo, que es eh, irregular, tiene una alta vulnerabilidad y prácticamente todos se encuentran expuestos. Entonces, hay que vender acciones ahí. Y ya a través de los atlas se, se especifican las acciones de mitigación que se deben realizar en esos sitios. Esto es desde el enfoque, digamos, institucional. Esto tiene que ver con desde la planeación del territorio, desde el conocimiento de los fenómenos, cómo, a, cómo actuar. Desde la parte blanda del fortalecimiento de los de las, eh, reglamentos y normas que rigen los usos de suelo en, para el crecimiento de las ciudades, como de las acciones duras, eh, Bordos, eh, estabilidad, estabilización de taludes, sobre todo en el caso de México, que son los dos fenómenos que más, que más eh, desastres han ocasionado, sobre todo las inundaciones, ya sean de origen eh, eh, fluvial, eh, por lluvias extraordinarias, que pueden ser desencadenadas por eh, lluvias, lluvias extraordinarias, o por la ocurrencia de algún, de algún fenómeno tropical, o el caso de los sismos que en este caso son los, los dos principales eh, fenómenos que, que afectan en, en México. Entonces, a partir de este conocimiento es, ya podemos establecer a una escala mayor qué acciones eh, poner, eh, obras, leyes y reglamentos. A un lado ello es, necesitamos conocer cuál es la, la resiliencia, resiliencia perdón, de las sociedades. Es, qué tan, después del paso de un fenómeno, cuál es la capacidad de la sociedad de regresar. Eh, uno de ellos era, y, y, y en esto tiene que ver mucho con nuestro conocimiento, cómo están las instituciones, el fortalecimiento de las instituciones, quiénes son los primeros que responden ante estos fenómenos. Las unidades de protección civil. Dentro de los municipios son las áreas muy olvidadas, eh, faltan eh, falta, eh, otras visiones y mayor fortalecimiento a estas unidades que no solamente sean unidades de respuesta, sino sean unidades de prevención muy pocos municipios en, en el país tienen unidades de gestión del riesgo, ¿qué tiene que ver con la gestión del riesgo? Principalmente la prevención es cómo reducir el riesgo de estas personas y a partir de ahí, bueno, también tiene que ver con, eh, sobre todo cuál es nuestra resiliencia social, económica y política eh, mucho de este fortalecimiento eh, social y económico tiene que ver con con mmm, Decisiones, decisiones gubernamentales eh, por ejemplo, el caso de la desaparición del fondo que desgraciadamente se, se desapareció, que bueno, se llama de fondo para desastres naturales ¿por qué se llama para desastres naturales? porque se creó en los años 80 a partir de, pero en, ese, en esa misma década se empezó a generar esta discusión a nivel mundial de que los desastres no eran naturales, pero bueno, por eso se le quedó el nombre eh, en en qué podemos ver que la desaparición, por ejemplo, de estos instrumentos ha afectado a la respuesta. Eh, apenas en, hace un par de meses, los afectados por las inundaciones de Tabasco y Chiapas de noviembre del, del año pasado apenas están recibiendo algunos apoyos. Puede, puede haber tenido ciertas problemáticas, ¿no? pero eso ya, ya es otro tema. Pero entonces, este es un, un, eh, era un instrumento que ayudaba a la respuesta para que la gente pudiera eh, asimilar el impacto que había cocinado ese fenómeno y también a la par había otro otro fideicomiso que fue desaparecido que era el FORPREDEM. ese ayudaba principalmente para hacer estos estudios de riesgo y hacer medidas eh, obra pública para mitigar el riesgo estabilidad de taludes canales eh, incluso mover gente mover mover eh, de, de la reubicación de personas que estaban expuestas en, ante, ante un peligro. Entonces, este fortalecimiento y esta reducción, esto es hablando desde el aspecto institucional, pero si ya vamos, es, nosotros como sociedad debemos de conocer a qué estamos expuestos, es aquí donde vivo, qué es lo que puede ocurrir, o saber que aunque no vaya a pasar, en caso de que me, yo, que me toque o que yo presencie un fenómeno de este tipo, ¿qué es lo que yo voy a hacer? o ¿Qué respuesta voy a tener ante ello? Vale, pues es un tema súper complejo, pero antes de continuar, quisiera sí. decirte que tienes un montón de saludos en el chat. Sí. Te saluda Alina Belén Ortiz Navarro, Vladimir Pérez Silva, Dianita Navarro, este, a ver qué más tenemos por aquí, Asitla Rubio, este, y te hacen varias preguntas y a mí me gustaría retomar una de estas, bueno, varias preguntas como que coinciden. En, bueno, este, nos has hablado de pues todo, toda esta problemática de riesgos, de, de, de vulnerabilidad, ¿no? de cómo tiene un factor socioeconómico, pero vamos, muchos de los que nos están preguntando se preguntan, y si ya estoy yo en una zona que es considerada de riesgo, si ya vivo yo en una zona donde hay riesgo de inundación o una zona pues, con riesgo de afectaciones, entonces, ¿qué me toca hacer o qué me toca exigirle a las autoridades o, es, o qué parte de la responsabilidad es mía? O sea, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La, de esto que la responsabilidad, cierre nuestra responsabilidad el cuidarnos, la autoprotección sí es nuestra responsabilidad por ejemplo, si, si ya sabemos que estamos en un sitio eh, donde anteriormente ocurrió un desastre o que puede ocurrir un desastre, es prepararnos por ejemplo si estamos en una zona que se inunde y no tenemos las capacidades para derrumbar la casa y subirla de nivel entonces es eh, yo sé que voy a estar expuesto ante una posible inundación entonces, tener esa capacidad de adaptación, que este es otro tema que ya se está metiendo dentro de la reducción de riesgos, sobre todo en escenarios de cambio climático. ¿Cómo, ¿Cuál es, va a ser nuestra capacidad de adaptación ante, ante esos fenómenos? Si estoy viendo hay, eh, que hay una, una inundación y sé que voy a perder mobiliario en mi casa, pues, ¿qué puedo tener en un sitio y qué no puedo tener en otro sitio? ¿Qué, qué lo dejo? ¿Qué. ¿Cómo puedo mitigar mis pérdidas? No puedo construir otra casa, no me puedo ir a vivir a otro lado. Ok, ¿cómo puedo mitigar mis pérdidas? ¿No? Eh, si sé que, que mi calle se inunda cada, cada mes, eh, por ejemplo, en la, en la palería venden eh, unas espumas que sellan la, la, el, eh, la puerta. ¿no? Entonces, una tabla y sello con espuma. Si yo vivo en un sitio, por ejemplo, que vivimos en zonas costeras, que es que existe la posibilidad o existe el peligro de la ocurrencia de un tsunami Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo, yo tengo, si yo aquí donde vivo llega a ocurrir, ¿hacia dónde voy a ir? conocer cuál va a ser mi respuesta estar preparado ante entre la ocurrencia de eso si yo aquí donde vivo ocurre un tsunami ok, y, eh, yo ya tengo ubicados cuáles son los edificios a los que tengo que correr voy a perder mis bienes materiales pero ¿cuál va a ser lo, qué es lo que voy a guardar? lo más preciado que es mi vida si ocurre un sismo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a correr hacia hacia la puerta de mi casa. Aquí hay dos cosas: es corro o me repliego. No todo es evacuación. Eh, mucha de la gente que se ha que han encontrado salvada, aparte de estos triángulos de vida que le llaman, se encuentran en los baños. Esto ¿por qué? Porque no, el, las tuberías ocasionen todavía le dan mayor soporte a las estructuras. Entonces vivo en un último piso, no alcanzo a bajar corriendo. Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a meter a toda mi familia y a mi perro al baño. Y ahí nos vamos a estar esperando, tener una mayor probabilidad. Ok, pero si yo, ya, si yo vivo en un segundo o tercer piso y alcanzo a llegar a la calle, pues voy a correr. Pero para, para salir a prisa, yo debo de tener preparada mi casa. No tengo que tener algún librero suelto, porque si ese librero suelto cae, yo solamente estoy ocasionando es que, que mi respuesta se vea entorpecida. Es, eh, que es? es voltear, analizar qué es lo que tenemos a nuestro alrededor tanto eh, a las afueras como hacia adentro, para poder, eh, poder cuidarnos saber qué voy a hacer ante la ocurrencia de un fenómeno, qué pasa ¿Qué, va, qué voy a hacer si ocurre un sismo qué voy a hacer si ocurre un huracán, qué voy a hacer si ocurre una inundación es, no todo va a ser lo mismo en el caso de una inundación no voy a salir corriendo hacia la calle es, ah, voy a tratar de guardar mis pertenencias Quizás no vaya a perder la vida, ni las afectaciones van a ser materiales. ¿Cómo hago para mitigar esas pérdidas materiales? En el caso de un sismo, puede, está, ¿cómo voy a guardar mi integridad? No salir dañado. Yes. Eh, ¿Evacúo o me repliego? Si me repliego, ¿dónde lo voy a hacer? Si evacúo, en el caso del movimiento de la Tierra, ¿qué, se, qué, ¿qué puede entorpecer mi respuesta? Eso es lo que nosotros como como entes individuales dentro de nuestro seno familiar, en nuestras casas, es la respuesta que debemos de tener. Y es así nuestra responsabilidad, esta cultura de autoprotección, conocer eh, lo mayor posible qué es lo que puede ocurrir, no, ante, ante qué fenómeno estamos, estamos expuestos en nuestro, en nuestro seno del hogar, en nuestra colonia, inclusive en nuestra ciudad o nuestra región, ¿no? Por ejemplo, eh, no es una cuestión solamente del, del hogar, Sabemos que, por ejemplo, todo el, el, el occidente de México y el, y el sur de México, sobre el Pacífico, estamos expuestos a los sismos, sobre todo los estados de Guerrero, Oaxaca, eh, Michoacán, Colima. Entonces, todos sabemos que estamos expuestos ante ello y en cualquier momento puede ocurrir. Quizá es el, el fenómeno que causa mayor, es el de mayor impacto por eh, lo inesperado que es y en el poco tiempo de respuesta que yo tengo. Pero como yo tengo un poco tiempo de respuesta, ¿qué es lo que voy a hacer para tener eh, en esos pocos segundos poder, poder tomar una acción que minimice el, eh, eh, los daños que pueden tener mis bienes y en mi persona? No, pues. Nos ha dado como que un montón, un panorama muchísimo más amplio de lo que tenemos que hacer, ¿no? Y de esta cultura de la autoprotección que nos hace mucha falta, ¿no? Y pues mira, estoy viendo que ya estamos cercanos a las 7 y tenemos este, varias preguntas en el chat, así que bueno. Todavía no nos despedimos, pero quiero este, invitarte a que te des una vuelta al chat para que contestes las preguntas que no alcancemos a abordar en este uh -huh. momento, porque hay varias bastante interesantes. También tienes muchas felicitaciones, por ejemplo, por ejemplo, Teresa anda te felicita, dice que estás proporcionándonos una excelente información y una pregunta muy interesante de Diana Navarro es dónde puedo consultar el riesgo eh, el riesgo de la zona donde vivo o donde quiero vivir? Okay. Eh, aquí hay que ver en, en los municipios si tienen un atlas de riesgo. Si no tienen un atlas, el, el atlas de riesgo municipal es el que nos puede dar a mayor detalle eh, y, a, y a una mayor escala lo, a los, los distintos eh, riesgos a los que estamos, a, en los que estamos eh, susceptibles. ¿no? los atlas de riesgo municipales. Eh, hay que verificar eh, los atlas de riesgos estatales. Estos ya traen mu muchas generalidades, eh, vienen más a, a, sobre todo de manera cualitativa a nivel municipal, y en la página oficial del senapred en el atlas de riesgo nacionales, vienen, vienen eh, una serie de apartados que dicen eh, a que los distintos peligros en eh, que están expuestos eh, en algunas partes, partes del país, que muchos de ellos surgen a partir de eh, lo que publican o lo que comparten los atlas municipales eh, de riesgo. Del mismo modo, hay que verificar, por ejemplo, los planes municipales de desarrollo urbano, y muchos de ellos incorporan riesgo. Eh, están reportando si esas zonas se inundan, si son eh, la cercano al río, si por la cercanía al río va a haber afectación por, por, el que, por, eh, por la ocurrencia de un fenómeno extraordinario, de que llegue a, a, a salirse del cauce, etcétera. Pero principalmente estos, estos son los instrumentos que podemos verificar eh, también. Y si estos no están, eh, lo que se puede hacer, y de hecho es cómo se comienzan a construir los atlas de riesgo, que en los últimos 50 años no haya ocurrido es, dicho fenómeno, no quiere decir que no vaya a volver a ocurrir. Aquí estamos hablando de las probabilidades de ocurrencia. Eh, métanse a, a las hemerotecas digitales. Es, ¿Qué ha pasado en mi colonia? Si ha habido una inundación, eh, si continuamente se le salen las aguas negras y si los cárcamos se revientan, que no solamente tiene que ver con fenómenos naturales, tiene que ver con, como comentaba con otro tipo de fenómenos perturbadores tiene que ver con eh, inclusive con otros fenómenos completamente sociales digamos delincuencia digamos este seguridad no solamente son estos fenómenos de origen natural tener en cuenta todos los, fe, los fenómenos perturbadores que pueden ocasionar eh, un desastre eh, es, es los instrumentos oficiales o eh, hacer una búsqueda histórica como en los periódicos notas qué ha ocurrido dentro dentro de esos sitios ¿Alguna otra pregunta? Es los que es que surge. Nos estamos poniendo de acuerdo para ver quién habla. No, bueno, estás recibiendo un montón de felicitaciones y te agradecen y te agradecemos eh, que compartas Gracias. toda esta información porque estas son cosas que a vivir en México, escuchas todo el tiempo, ¿no? Eh, eh, los desastres naturales, el Fonden, eh, los huracanes, los sismos. Eh, escuchamos esto todo el tiempo desde que somos chiquitos, nos enseñan eh, cómo actuar en un simulacro de sismo y todas estas cosas, pero muchas veces no alcanzamos a entender eh, de dónde vienen estas cosas, cuáles son las causas, eh, qué acciones puedes tomar tú como como civil, ¿no? como persona de a pie. Entonces, eh, te agradecemos mucho que nos estés llenando de esta información. Y pues yo creo que en un momento vamos a poner ahí eh, como tus datos de contacto en, dentro del chat por si tienen alguna duda, se quieren a, a acercar a ti, o ya sea para hablar más sobre tu trabajo en Geosigma y que te puedan contactar por lo que sea que necesiten, ¿no? Sí, sí, sí. sí estamos a su, a su disposición. Y, y como dices, este es un tema, sobre todo en el caso de México, el sismo del 85 fue el que marcó un par de aguas completamente. Eh, a partir de ahí, eh, este tema de la gestión integral de riesgos, eh, la comenzó en los años 50 el gobierno de los Estados Unidos. Pero en México, a partir del sismo del 85, la cultura de, de la autoprotección eh, le lleva una ventaja mayor a la respuesta de los Estados Unidos. Eh, hagamos un repaso rápido mental por ejemplo cuántas personas vemos que desgraciadamente llegan a fallecer en eh, huracanes que golpean los Estados Unidos cuántas personas llegan a fallecer en huracanes que, que golpean el, el territorio mexicano eh, aún con sus, con sus grandes retos que todavía hay en el país eh, por todavía con la respuesta mucho tiene que ver con la misma gente eh, creo que que estas fallas institucionales que, en las que hemos estado durante muchos años sometidos, ha generado que la misma sociedad tenga una fortaleza de respuesta. No, lo, no van a venir a hacerlo, yo lo, tengo que, yo lo tengo que hacer, yo tengo que tener esa respuesta. Y, y de hecho, creo eh, quizás no fue la, el mecanismo, pero sí es el, el, el resultado, de que, la, que nosotros tengamos la capacidad de poder tener esa respuesta, ante, ante la ocurrencia de, de un fenómeno perturbador. Aunque todavía, todavía falta en, en seguir fortaleciendo es, nuestras capacidades, sobre todo en el conocer qué voy a hacer eh, todo el tiempo ante la, ante la ocurrencia de un fenómeno, eh, por todos lados nos, nos, nos dicen qué es lo que podemos hacer, pero realmente no, nos, no le tomamos importancia al qué tan expuesto o qué es lo que me puede pasar a mí como, como persona. ¿Qué, qué, qué me puede pasar? Todos dicen, eh, a mí no me va a pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ocurre un huracán. Ah, pues nomás la gente que vive en las costas, ¿no? Ahí luego se te vienen los, eh, las lluvias extraordinarias y ocasionan eh, un caos dentro de las grandes ciudades. Entonces, ah, por la ocurre, viene un huracán. Ok, ya han, en los últimos 20 años este río que vi, que en el que yo vivo, que está cerca, se desbordó e inundó tantas zonas, pero yo me quiero cambiar ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer en el caso de que vuelva a ocurrir eso? No pensar que nunca va a ocurrir, sino que hay la probabilidad de ocurrencia. Puede ser baja o, o muy baja, pero en algún momento puede pasar. Por ejemplo, eh, en cuando se escucha, el, en, en caso de fenómenos naturales, la probabilidad de ocurrencia se mide en periodos de retorno, esto quiere decir en años es, por ejemplo escuchamos que un fenómeno va a ocurrir con una probabilidad de retorno de 500 años, ah pues va a pasar cada 500 años, no ese es el, digámoslo en términos más muy simples, no es de que pase cada 500 años, ese es el, la probabilidad de ocurrencia que puede tener en promedio de todos los sucesos, pero puede ocurrirme hoy y puede ocurrirme mañana y no ocurrir en mil años, pero después ocurrir cinco veces seguidas. Entonces, eh, creo que debemos de estar preparados siempre para todo el tipo de, de, de fenómenos, inclusive en nuestras casas, eh, en, en las cosas que están a mi alcance, eh, las cuestiones del gas, las cuestiones de, de, de agua, las cuestiones de electricidad. Eh, creo que ese tipo de cosas que, que son eh, formas de autoprotección a, un, a mi escala, a una escala micro, y conocer qué voy a hacer en el caso de que pasen otro tipo de fenómenos a una, a una mayor escala. no pues nos has compartido un montón de información, como nos dice Luis Elena Velasco, siempre compartiendo tu sabiduría, Alex, y yo creo que ¿Ves? te quedan un montón de cosas que decir, pero desafortunadamente, pues... Las cosas buenas este, se, se pasan rápido y ya se nos acabó el tiempo, pero mira, te dejamos con la, con la invitación abierta, a lo mejor es que hablar más sobre este tema o sobre otros temas, porque yo sé que la geografía es una cosa bien súper apasionante, ¿no? y tiene un montón de aspectos útiles para la sociedad. Y pues no nos queda más que agradecerte, eh, pedirte que cheques el chat que nos ayudes a contestar ahí las preguntas, que cheques los saludos, para que veas que sí tuvimos bastante público y público muy interesado. Este, y bueno, pues nos queda dar los mensajes de, de despedida y agradecerte muchísimo de que hayas estado con nosotros. Entonces, pues le agradecemos a la audiencia. Les recordamos que esta conferencia, igual que todas las conferencias que hay en la REME. Las tenemos este, guardadas en YouTube y también se quedan aquí grabadas en Facebook, en la página oficial de la red mexicana de Tino para que las consulten cuando ustedes quieran. Y también métanse a la sección de eventos para que chequen estas conferencias, este, como esta que está pasando, las anteriores, pero también vean los próximos eventos que, que tenemos. Sí, muy bien. Pues Alex, muchas gracias. ¿Quieres darle un último mensaje a la audiencia? Pues primero agradecerles la invitación y poder a hablar este, este tema eh, y sobre todo que me gusta eh, esa parte de, de poder derrumbar lo de los desastres naturales eh, que, que también la gente sepa o en, aunque no es completamente nuestra responsabilidad, pero también la, la llevamos, ¿no? Eh, de alguna u otra manera, si después a alguno de nosotros le, le, le, o a alguien le toca hacer autoridad, si lo permite, entonces pues va a, va a ser responsabilidad de ellos. Eh, si yo in eh, incentivo que se construya en algún sitio donde no se permite, pues también llevo responsabilidad. Que la naturaleza no tiene la culpa de nuestras acciones. Y entonces, pues, eh, pero también eh, saber qué hacer ante la ocurrencia, protegernos, cuidarnos, poder nuestros bienes materiales, cuidar nuestra integridad, eh, de nuestras familias y la de nosotros. Y saber qué hacer, conocer. Siempre todo es, es conocer qué voy a hacer en mi casa, en mi colonia o en mi ciudad para eh, disminuir las pérdidas y eh, poder disfrutar nuestra existencia. Pues sí. Muchas gracias, Alex. Pues... Eh... Muchas gracias por esta información. Ya saben, amigos, busquen su atlas de riesgo de su localidad y, y pónganse pilas. Todo lo que puedan hacer ustedes y que esté en sus manos, háganlo por favor para no, no tener más lamentos, más de los que ya traemos encima, Alex. Entonces, eh, muchas gracias por todo. Muchas gracias a toda nuestra audi audiencia. Y pues, eh, bueno, les queremos recordar que así como dijo Rosa. Eh, pueden encontrar eh, los videos en Facebook y nuestras redes sociales, en YouTube. Y tenemos nuestra cuenta de Instagram y el grupo de Facebook que se llama Remeco Oficial. Ahí eh, estamos constantemente actualizando nuestra información, promoviendo nuestras diferentes actividades, incluyendo un curso. Ah, dinos Alex. Ah, perdón. Y, y ahorita que es de las redes, igual, si quieren saber lo que, lo que estamos eh, trabajando... Eh, dentro de nosotros en la consultoría nos pueden encontrar en nuestra página eh, de internet eh, Geosigma Geo Consultores en, en Facebook igual eh, eh, Geosigma Consultores en Instagram como, como Geosigma y entonces pueden ver lo que, es, lo que estamos trabajando, eh, trabajamos cuestiones de impacto ambiental, cuestiones de riesgos cuestiones de planeación urbana eh, sobre todo pues eh, para desde nuestra trinchera desde, desde la industria del conocimiento desde la consultoría poder poder ayudar y, y, y en el fortalecimiento de la planeación ambiental y territorial. Muy bien, muchas gracias. pues Ahora sí, ya tienen todos sus contactos, se los acaba de decir, entonces no hay pretextos. Y bueno, ahora sí, eh, ah, me quedaba comentarles que tenemos nuestro curso de R, una alternativa en la comunicación de datos, que nos va a impartir el maestro en ciencias Alejandro Hernández Morales, se lo recomendamos muchísimo empezar el 13 de noviembre. Y para los que dicen, en ese artículo, ¿cómo hacen estas gráficas tan bonitas? ¿Y dónde sale eso si en Excel no las encuentro? Bueno, pues no están en Excel, están en R. Y es una herramienta súper importante. Es eh, la herramienta más importante para hacer análisis estadísticos en la actualidad. Y pueden hacer muchas otras cosas más. No le tengan miedo a la programación. Al principio cuesta un poquito de, de trabajo, pero ya cuando ya aprendieron tienen todo un mundo nuevo abierto ante sus ojos, así que los invitamos a que participen. Pueden inscribirse a través de nuestra cuenta de correo remecoficial@gmail.com o pueden investigar más información en nuestra página de internet de Facebook, perdón, o en nuestro grupo de Facebook. Entonces estamos como Remec Oficial y esos son todos los anuncios parroquiales esta vez. Muchas gracias a todos. Eh, Rosa, ¿te quieres despedir? Sí, este, pues nada más otra vez. No nos cansamos de agradecerle a Alex, a todo nuestro público este, por su atención. Como les decíamos, estamos muy contentos de estar otra vez aquí. y Vamos a seguir con más actividades este, de divulgación científica. Eh, nada más una corrección, que fue mi error. El curso inicia el 8, el 8 de, este, de noviembre y termina el 3. Entonces, nada más para que no se les vaya a pasar no, es que. Alejandra... O les sea que quedan menos días. Alejandra dijo que empezaba el 13 y se me ocurrió revisar el 12 y ya se pasó. No, empieza el 12. Sí, ya se me fue. Perdónenos. Sí, fue, fue error mío. Este, y bueno, pues. No sé, Alex. Este, no te dejo ya hablar más porque. Pues porque te deja ahí como lo de media ese muchacho. <risa> y nosotros nos quedamos aquí este, embobadísimos viéndote porque todo lo que nos estás diciendo es nuevo para nosotros y además muy útil. Pero te dejamos la invitación este, abierta, te agradecemos muchísimo y pues le agradecemos a todos mucho y los invitamos a que sigan a Sigma y también a la Remed. Nos vemos en la próxima reunión. luego. Hasta luego. Gracias. Mm-hmm.